Desde el año 2007 ya empezaba a componer Días con desvelos, años con desprecio Sin saber que todo daría fruto para ponerme de pie Nunca imaginé que dolería mucho aprender Pero sigo firme con Romel tirando en el papel Sin descanso en la libreta pero conforme Con saber que todos los que se fueron Llegaron gateando pa' aprender que no todo es fácil como se ve Ey, ey, si los dos, El mismo, el mismo. mismo, ¿qué hay? Una fotito. fotito. Car. Rapeando bueno. desde chamaco, tirando puro vergazos con calidad muy re mala, pero siempre destrozando competencia. Guacha lo gracioso, yo hago el ridículo, tengo huevo de oro. Fácil, nunca duro y que lo duro si perdura Miro al vacío y recuerdo lo perdido Mucho desamorío, me sentía perdido En el rap, muy confundido Siento frío, mago y yo mi mente Apretando los puños y apretando los dientes Con la cabeza firme y los pies bien puestos Rezando para que se escuche mi oración al cielo Pues, fe no he perdido y ver todo mi recuerdos de te este crío, mijo. Así que por favor, la batalla no he perdido. Vamos por